Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Canal 49. Y un servidor no puede estar más feliz de la vida. Este La mejor noticia de este offseason para mí. Ustedes saben, si han seguido el canal durante hace... Durante hace... Durante bastante ya tiempo. Ustedes saben que yo soy un enamorado de Kyle check ¿no? En el buen sentido de la palabra. Creo yo que... o que, que Juice es este... Ese es el ancla, ¿no? Yo se los, se los he dicho en varios programas, ¿no? Este... Para mí Kajoschek es, es el difo, lo que era difo a la defensiva, Kajoschek lo es a la ofensiva. Nadie se da cuenta, ¿no? Este... Pero lo de, lo de Lui's le viene... ¡Ah! Le viene de maravillas al equipo y esto me, me, me hace estar como bastante, bastante, bastante contento para lo que va a ser esta campaña 2021-2022 de los 49 de San Francisco. Pero bueno, ahorita entramos más de lleno con ese, con ese tema eh, Bienvenidos, bienvenidos al podcast, ya se los había hecho este, Ya saben que lo pueden escuchar en, en, en Spotify y en iVox, no ahí les voy a dejar los links Por si no lo pueden ver acá en YouTube O de repente lo quieren volver a escuchar en su coche o donde vayan En audífonos, en el metro, donde sea, ahí les dejo los links este, Pero bueno, vamos a repasar un poquito más de movimientos no eh, Antes de entrar de lleno con el tema de, de Kyle Juszczyk ...que este, ja, mi sonrisa no, no la puedo evitar cuando me enteré, así salté, salté, pero bueno. Pasaron cosas, o han estado empezando a pasar cosas con esta eh, agencia libre que ya comenzó, ¿no? En la NFL un poquito, o, o algunas cosas, pero eh, en los 49, pues de entrada eh, tenemos a Emmanuel Mosley... Al que, ...a quien ya le dieron contrato por dos años y 10 millones de dólares... Hay quien dice por ahí que, que, que salió caro. Yo no creo que sea caro, pero sí creo que pudieron haber negociado un poquito más abajo, ¿no? No, no, no, no es que esté caro, pero sí 5 millones por año. Creo que le pudieron haber dado unos 3,5, y medio, 4 y yo creo que los hubiera agarrado. La verdad es que Emmanuel Mosley sí si bien ha demostrado ser un, un buen suplente en el equipo. Pues por la lana que le están dando, a mí me suena que ya va a ser el titular. A mí se me hace que ya están calculando que... Que será quien ocupe la esquina de, de Richard Sherman. No sé si vayan a buscar algo más. Yo dudo que al menos en agencia libre lo vayan a hacer. Creo que en el draft sí puede ser que busquen algo. No habrá que ver cómo están las condiciones. A ver cómo, habrá que ver cómo está el contrato de Mosley. Para ver si es que si llegara por ahí alguna joya vía draft. Se pudiera este, despedir a Manuel Mosley. No sé, lo dudo. Ya veremos ¿no? cuando, cuando esté Over the Cap. O track, este saquen bien pues, cómo está estructurado su, su contrato, ¿no? Pero bueno, de entrada ya tenemos Esquinero, ¿no? El otro es el que estamos todavía esperando, tal vez para cuando ustedes vean este podcast, pues a lo mejor ya se dieron más noticias, recuerden que yo grabo esos podcasts los domingos, ¿no? Este, ya en la nochecita, que es cuando ya tengo como chance de hacerlos, y, y, y pues, la información que hasta este momento se recopila, pues es esa, ¿no? A lo mejor a estas horas... Ya tenemos mejores noticias, pero bueno, hasta este momento Tenemos a Mosley El otro, pues es Berrett que, que por ahí se habla que también se está pujando este, Yo espero, cruzo los dedos para que a estas horas ya sea un hecho Que Berrett también esté con los 49 Pero bueno, una esquina ya está cubierta Vamos a ver qué pasa con la otra Esa es una noticia buena, ¿no? Si no, esa es una gran noticia Si sí, es una buena noticia, porque creo que San Francisco O los 49, si sí se siguen preocupando por el ...por el perímetro, ¿no? Y este sí es un movimiento que Mosley lo hizo muy bien en 2019, ¿no? Inclusive fue... Eh, jugó Super Bowl y jugó de titular en el Super Bowl. Entonces, este, pues bueno, ya tenemos ahí un esquinero que creo que será confiable. Dos añitos más, está joven y creo que sigue creciendo y creo que se va a seguir desarrollando. Entonces, pues bien, bienvenido Emmanuel Mosley a la Bahía, ¿no? Entonces, bueno, esa es una de las que, de las que ya, ya tenemos este, la segunda... Eh, se reestructuró el, el contrato de, de Western Richburg, ¿no? que se ahorran por ahí de 6.8, casi 7 millones de dólares eh, en el, en el tope salarial a laía, los 49 con esta reestructuración de, de Richburg. Quien se espera, ¿no? o muchos hablan por ahí que de todos modos más adelante se va a retirar. ¿no? Las lesiones ya no lo dejan. Este, y creo que es que, que va a decir adiós. Y por ahí se verá qué puede hacer San Francisco para traer algún, algún centro. O, o, o si va a seguir dejando a Ben Garland de centro. ¿no? ¿Quién sabe? Pero bueno, siempre salvar dinero, siempre rescatar dinero para, para la organización va a ser de lujo, a mí me parece un, un movimiento muy, muy, muy bien hecho, que me parece que ya está empezando ahí a meter la mano Adam Peters, ¿no? estos movimientos, si bien no dudo que, que, que, que John Lynch pues sí, sí, está, sí está tratando de hacer las cosas, creo que le vino bien la asesoría de Adam Peters y creo que están haciendo bien las cosas desde que llegó. Si se dan cuenta, San Francisco ha empezado a ahorrar dinero con estos movimientos, ¿no? Lo que se ahorró con, con los incentivos que se ahorró el equipo, ¿no? Del 2020. Se hizo espacio, ahorita ya hay cerca de 32 millones. Empezamos con 13, ¿no? Cuando acabó la temporada teníamos por ahí de 13 millones arriba del tope. Ahorita ya son casi 32. Bueno, descontando lo de Juiz y, y algunos contratos por ahí, ¿no? Estamos por ahí, se es, es, está haciendo buen espacio en el tope salarial, creo que se están haciendo inteligentemente las, las cosas en la gerencia, lo cual aplaudo realmente muchísimo. Pero bueno, se reestructura el, el contrato de Richburg, eso ahorra dinero, este, ya veremos qué pasa con el centro, no todavía falta eh, noticias en la agencia libre y, y veremos también vía draft que podría llegar. ¿no? Kansas City por ahí liberó a sus dos tacles, este, no sé, no sé, San Francisco, ¿qué pueda pasar todavía? Eh, está el tema de Trent Williams Que también es otro de los que supuestamente Se está, se está persiguiendo ¿no? Por ahí el fin de semana había noticias De que en próximas horas pues, Se firmaría a Cal Juchek, A Jason Barrett y a Trent Williams Cal Juchek ya está Falta Barrett y Williams Vamos a ver, lo de Williams no está complicado Ya lo hemos platicado, mucha lana Lo vale, sí lo vale, pero no la tenemos Entonces, este, pues hay que ver Hay que ver por ahí qué pasa pero bueno, eh, vamos a ver cómo se ve porque aparte, bueno, se acaba de firmar a, a, a, a, por un año más a Daniel Brunskill, lo cual, pues bueno, no es que confirme esta teoría, no, no estoy diciendo nada, pero podría ser el movimiento lógico si es que se piensa dejar a Ben Garland de centro. Daniel Brunskill podría ocupar el, el lugar de guardia derecho, ¿no? independientemente de lo que venga del draft, porque por ahí se estuvo hablando mucho esta semana, subiendo por ahí sus su, su, su, su sentadillas ¿no? y su velocidad de este joven Slater. Que, que pues parece que podría ser una buena opción para los 49 en la posición de guardia derecho, que les repito, para mí es prioridad, prioridad de prioridades en el draft, guardia derecho, guardia derecho para los 49, pero bueno, ya veremos. Daniel en un año más, que es un, es un, es un tender contract, este, este tipo de contratos que al hacerlos, si algún equipo lo quisiera nos tendría que dar otra ronda del draft, ¿no? y eso pues bueno, Habría que ver si alguien se va a aventar y habría que ver qué, qué, qué tipo de ronda o qué tipo de, de valor le va a poner San Francisco a Bronskill O si es para quedárnoslo ya y asegurarlo. Entonces, pero bueno, también nos viene bien reforzar un poquito la línea ofensiva también con un nombre de confianza. No por ahí le llaman la pesadilla de Aaron Donald porque pues le ha jugado bien a Aaron Donald. Entonces, pues bueno, vientos bienvenido, tambi bienvenido también Daniel Bronskill a la Bahía un añito más. Este... Pues bueno, ¿no? Se confirma que San Francisco ya tiene por ahí ahorita, en este momento, 10 rondas del draft, más lo que se pudiera añadir. Con esas 10 rondas se pueden hacer muchas cosas, ¿no? Ya están en el draft, se pueden hacer trades, se pueden hacer o adquirir jugadores, ¿no? Quién sabe, pero vamos bien, ¿no? Las compensatorias de salida de Ma Mayat, ¿no? No me acuerdo cómo se llama este, este hombre que también la este La de Juan Alexander, la de Manuel Sanders... Este, por ahí otro, otro liniero defensivo que se me va el nombre, que también otra rondita que por ahí adquirimos. Entonces, pues bien, ¿no? Este, bien, creo que los 42 están empezando a hacer un buen off-season de entrada. Eso es lo que ya platicaba yo en estos programas que he hecho, ¿no? De, de la agencia libre. De repente fue mucha agencia libre, mucha agencia, pero es que había que revisar todo, ¿no? Había que revisar nuestros agentes libres, había que revisar todos los agentes libres que hay en la NFL, había que revisar las dos áreas, para mí, más importantes, ¿no? Que fueron eh, el perímetro y la línea ofensiva Y creo que por ahí está empezando San Francisco Estos movimientos lo confirman ¿No? Eh, eh, Emmanuel Mosley y Daniel Brunskill Vienen a reforzar estas dos áreas y, y pues perfecto Por ahí también se soltó el rumor no De que los Colts pues, andan como preguntando Por Mike McClinchy. Este, pues yo no es que quiero que se vaya no La verdad es que creo que es un muy buen bloqueador eh, En ataque terrestre La verdad es que sí da pena ajena Cuando intenta cubrir pase por ahí este, platicaba con mis carnalazos, por cierto les mando un, un abrazote y un saludote a todos los carnales del Niner Empire en Jalisco, no, al Niner Cast, a Damián, a Dani y a Satur, este, que me invitaron nuevamente a platicar con ellos el, el, el lunes pasado, este, perdón, el miércoles pasado estuve con ellos ahí en, en el Niner NinerCast, este, también este, por ahí les voy a dejar el link de, de ese programa. Ya el canal 49 les pondré el jueves, les pondré alguna capsulita de, de, de algunos fragmentos de lo que fue este programa, con estos canales me la paso la verdad muy bien, es gente que apasionada de los 49 es gente que le gusta mucho hablar de esto y a mí me encanta estar con ellos platicando, este pero bueno, eso lo comentaba porque hablábamos de eso, no de, de, de, ya se me fue el avión de que estábamos hablando, pero bueno, la cosa es esta, que estuve por ahí, eh, les mando un abrazote, entonces, regresando al tema de, de, de lo de Trent Williams, ¿no? Y de, y de la línea ofensiva, pues bueno, es lo que se está moviendo, eh, el perímetro va bien, este, y, y pues bueno, se están haciendo los movimientos eh, esperados. Ah, de lo de Mike McClinchy, ya me acordé, de Mike McClinchy, ¿no? Que creo que sí, por ahí platicaba con ellos de su trabajo de bloqueo, este protección al pase de de de, de, de ¡híjole está cañón lo de lo de, lo de, lo de Mike McClinchy. No sé, hablábamos, no sé si por ahí se han que subir de peso podría ser porque lo arrastran dos tres yardas, ¿no? Cuando lo enfrenta, no, si va a enfrentar dos veces al año a JJ Watt ni les cuento, pero también sus rodillas <ríe> chuecas de McClinchy, que pues nada más hacen dos tres cortes. Y ahí se queda, ¿no? Entonces si sube de peso, pues va a perder más habilidad Yo no sé, el, el caso de McClinch está complicado Entonces los Colts preguntan por él Los, los Colts están preguntando por él Y pues si nos regresan a DeForest Buckner Yo se los regalo en combo, ¿no? Que se, se vaya con Solomon Thomas Y se vaya con Jerry McKinnon y Kevin Coleman y, y que se vaya Yo les regalo a todos esos y que nos regresen a DeForest Buckner Pero pues va, ¿no? Los Colts ahí andan preguntando por McClinch entonces, pues bueno, esas son las noticias más sobresalientes que ha habido esta semana en, lo, en, en este inicio de la, de la Agencia Libre, que creo que San Francisco está empezando con el pie derecho, lo hablaba en el programa pasado, más allá, o en los programas de estos de, de, de, de Hablando de la Agencia Libre, más allá de buscar, eh, traer jugadores que pues estaría bien, ¿no? Y más con el, tope, con el espacio que está haciendo, cuidar la base y a los jugadores importantes, ¿no? Yo les hablaba de mis cuatro prioridades que eran Trent Williams, Kyle Juschek, Jason Burrett y Kevin Williams. Uno ya está. Uno ya está de mis cuatro prioridades. Faltan los otros tres, ¿no? Por ahí. Burrett se ve muy posible. De Williams está hablando que, que, que se quiere. De, Kay, de, de Trent Williams, de Kevin Williams sí no se ha hablado nada. Y tal vez va a ser el sacrificado... Kevin Williams, lo cual pues sí me dolería porque creo que es el mejor Nickelback de la NFL y ahí sí vamos a tener problemas en cobertura por pase, a menos que hagan algún movimiento ahí con, no sé, a Jimmy Ward bajarlo a, a, a Nickelback y poner a a Tarbaris Moore, tal vez, de Seth junto con, con, con Marcel Harris, no lo sé no lo sé qué pueda pasar ahí si van a buscar algo en la agencia o si van a buscar algo en el draft, pero bueno, de entrada es eso pero vámonos ya de lleno al tema importante de este podcast, ¿no? Al, al tema que me tiene más que emocionado, que es eh, este contrato de Cal Juszczyk. Cinco añitos más y 27 millones de dólares. Eh, es asegurar ya su retiro en los 49 prácticamente, ¿no? Ya en abril próximo cumple 30. Y, y, este, y yo creo que va a jugar un par de años más, dos, tres años más máximo en San Francisco. Y después, pues bueno, ya se dará paso a, a, a dejarlo ir. Lo cual yo me imagino que el contrato de los 49 está diseñado para que por ahí del tercer año, si se, si se corta este no haya tanto dinero muerto. no Esto, Estos movimientos siempre se calculan así muy bien. Yo les repito, lo de Adam Peters yo creo que está haciendo este tipo de cosas. no Entonces este, yo creo que es un excelente contrato. Para mí, les digo, es el ancla de la ofensiva del ataque terrestre de San Francisco. De verdad. Si no me creen... De veras, váyanse ahorita. Ahorita mismo, es más, ya ni acaben de ver este podcast. <ríe> o acabándolo de ver. Aquí les dejo el link... De ese programa especial que le hice acá al Juschek. Que se llama El Factor X. Si ya lo vieron, véanlo otra vez. Véanlo otra vez para que vean el jugadorazo... Que acabamos de amarrar por 5 años más. Y si no lo han visto, véanlo de verdad. Híjole... Se van a dar un, un quemonzote de lo que es Kyle Juchek para este equipo. Un montón de especialistas, un montón de expertos lo dicen, ¿no? Entre ellos Brian Baldinger, que es uno de los que yo más, más eh, reconozco. Sus análisis que hace de, de jugadores, de sistemas, de jugadas. Híjole, Brian Baldinger se llama, creo. Este, Híjole, Kyle Juchek es... es, es, es. Les repito, el primer jugador que Shanahan trajo a San Francisco cuando llegó el Porque él sabía que ahí partía todo lo que él quería hacer Por ahí hay mucho merolico, ¿no? Y perdón que lo diga, pero hay mucho merolico De repente en redes sociales Que no, es que ya Ya Shanahan tiene al sustituto, ¿no? Decía, ya tiene al sustituto Y volé, Y no, y ahora ya está se enoja, ¿no? <risa> Híjole Que porque ya Que, que fue mucho dinero Que porque ya está viejo Que se pudo haber firmado a alguien más ¿Más barato a quién? De veras, les doy... Piénsenle, ¿a quién? Más joven, ¿a quién? Miren, cuando Kyle Juchek se lastimó en 2019, ¿no? este Y se intentó ahí con, con Ross willy ¿no? Sustituirlo. Pues nomás no, señores. Y, y, híjole, a mí me da de veras lástima a esta gente que... Yo no sé nada de americano, de verdad. O sea, yo soy un... Eh, yo soy un fanático. Pero estos que se la dan de coaches... Y se la dan de gerentes generales y se la dan de expertos y de... Y, y salen con este tipo de cosas, a mí me da... De veras no sé qué pensar y, y los que le creen tan peor, manos, o sea... Ahora resulta que saben más que, que, que John Lynch, ¿no? Y que, y, que, y que Shanahan y, híjole, está cañón. Señores, no hay quien en este momento pueda sustituir a Kyle Juschek. Y Kyle Shanahan lo sabe. Y Keon Lynch lo sabe. Y el equipo entero lo sabe. Kyle Juchek es el ancla del ataque ofensivo de los 49. Por sus trabajos de bloqueo. Porque cuando de repente hay que ganar esa yardita. Ahí está Juchek. Porque, híjole. Es una bestia en el campo. Porque atrapa pases. Porque confunde gente. Es un todoterreno Kyle Juchek. Y la verdad es que es de los cuatro. De los cuatro y de mis cuatro prioridades era el que yo, yo, tal vez nos hace más falta Trent Williams, tal vez, pero Kyle Juchek es al que yo, un servidor, es al que más quería en el equipo y la verdad es que estoy feliz porque este 85 más el 44 son mis favoritos de, de todo el equipo y la verdad es un día, es un día feliz para mí, es el día más feliz que he tenido desde que acabó la temporada este, y vientos, vientos. Tenemos fullback y tenemos ataque terrestre en 2021. Octayush. Y le va a seguir bloqueando a Monster. Y le va a bloquear a, a Jeff Wilson. Es, y a Michael Hasty Y le va a seguir protegiendo ahí las cargas. Y los trancazos a, a Garópolo O al que vaya a estar en los controles. Entonces, señores. Vamos a festejar. Porque, porque qué gran contratación. Qué gran contrato hicieron. La verdad. Este, felicidades. Aplausos a la directiva de San Francisco, no este, están empezando a hacer bien las cosas y ahí, y ahí la llevamos. Vamos a ver, espero como les digo que en este, estas horas ya se estén dando noticias todavía más positivas. Esperemos que, que se retenga todavía alguien más, a Jason Burrett Frank Williams. Ojalá, no lo sé. También si se va, pues también creo que sí es no es reemplazable, pero es sustituible, ¿no? Hay otros sacles izquierdos por ahí, Villanueva. Este, hay varios ahí que yo les mencioné en, en el programa de la línea ofensiva de agentes libres de la línea ofensiva. Entonces, también creo que sí se podría por ahí buscar a alguien más. Podríamos traer a Alex Mack el centro, ¿no? Con esta situación de, de Richburg, no lo sé. Pero esperemos que a estas horas ya, ya se hayan dado noticias todavía más agradables para San Francisco que Williams, ¿no? Pero bueno, hasta aquí el podcast este de, de, este, de, este, de este lunes, <ríe> del canal 49. Les mando un abrazote a todos, nos vemos el jueves para el, para el canal 49, ya vamos a empezar a, a revisar otras cosillas, hablaremos de lo que siga pasando de aquí al, al jueves, eh, retomaremos un poquito estos temas y, y empezaremos a ver hacia adelante porque ya estamos a prácticamente un mes del draft 2021 de la NFL y es hora de empezar a revisar prospectos. Muchos de ustedes me lo han pedido desde hace tiempo, yo les decía aguanten, aguanten, todavía no es hora pero ya se viene la hora porque en base a la agencia libre pues vamos a ver qué necesidades reales vamos a tener en el draft entonces vamos a ver a todos estos chavos, estos prospectos que ya están haciendo sus pruebas y pues bueno ya veremos qué show entonces nos pues el jueves ya saben el, el, el sábado la simulación la simulación de este de sábado estuvo bien chida San Francisco contra San Francisco nunca me imaginé ese, jugar contra mis 49 pero fue como raro fue como una dimensión alterna lo bueno es que ganaron los 49 Entonces véanlo, aquí les dejo el link eh, Les mando un abrazote a todos Cuídense mucho eh, A festejar Tenemos a Yubis en el equipo ¡Go Diners!